Adelante para que yo no le tape el ya, ya puede decir uh, uh, uh, A nombre de la Secretaría de Educación, de nuestros maestros y compañeros, hacemos entrega de esta bandera, que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad de nuestro territorio. Durante este ciclo escolar, la considera que es por deber de ser un niño mexicano. Y hoy, al entregarlo a ustedes, lo hacemos con tan sencilla, que sabrá la de responsable defenderla a morir en su defensa. Compañeros, al recibir esta bandera convemos una gran responsabilidad con la patria. Prometemos verifieles y ideales a los principios de la patria y la Paso. Ya, blanco derecho, ya, en canto, ya.